Bien, eh, pues gracias Ana. Seguimos eh, con el tema del CIE, CIE MAPS. Eh, CIE Maps. Uh, algunos sabréis lo que, de lo que estamos hablando y otros os sonará un poco a, a, a extraño. Eh. Eh, el problema que tenemos con los condicionantes y problemas es que hay veces que no encontramos el problema que queremos registrar. Eh. El ECAP uh, se mueve con unos escritores clínicos, ¿eh? cuando ponemos, por ejemplo, en este caso, que es un paciente que tiene una parálisis braquial obstétrica, sería una, una parálisis de ERP, uh, queremos poner este diagnóstico y puede ser muy complicado el poderlo encontrar. ¿eh? Uh, de hecho, en este momento, ECAP tiene el CIE DEU mm, en la base de datos, traducido al catalán, y todo lo que está en el CIDEU se podría codificar. Ah, si no estuviera en el CIDEU, obviamente no lo encontraríamos. Pero existe un instrumento del Ministerio de Sanidad de Madrid, que es un buscador, eh, que le llaman FIE Maps que permite buscar el código que necesitamos. Bien, en este caso vamos a poner cuatro ejemplos, cuatro ejemplos reales que hemos ido recogiendo por preguntas que nos habéis hecho de algún código o porque algo, alguna situación que hemos visto en la consulta y que nos ha costado mucho el encontrar o incluso no llegamos a encontrar. Bien, en este caso es un primer ejemplo sería un paciente que nos viene así con una parálisis eh, brachial, eh, obstétrica, y queremos, eh, es un paciente que nos viene nuevo y queremos codificarlo. Mm. El año pasado intentamos codificar este, este paciente y al final la cosa acabó, como veis aquí, en tu, en tu men del bras. No fuimos capaces de encontrar el, el código. ¿eh? He puesto esta diapositiva para que lo veáis. Pero sí que hay posibilidad de poderlo encontrar. Fijaros que cuando hacemos la búsqueda, si ponemos brachial, para ir a buscar parálisis brachial en el buscador de, de condiciones y problemas, Ah, al hacer la búsqueda mmm, no encuentra nada, no encuentra nada en, como descriptor clínico y se va directamente al catálogo de, de LECAP. Si vuelvo a poner la pestaña esta de aquí o hago un intro, ah, me dice que tampoco lo encuentra. ¿eh? Si en lugar de poner brachial sin porcentaje le pongo un porcentaje, que esto es muy importante, lo del porcentaje por delante y por detrás... Lo que estoy pidiendo al programa es que coja cualquier cadena de textos que tenga a brachial. Y de hecho ya encuentra algo más. Encuentra lesión del plexo brachial y encuentra traumatismo del plexo brachial en NADONS. Esta ya me podría servir, pero yo voy buscando la parálisis de er porque en otras cosas el paciente ya entra a la consulta diciéndome que eso es así. Es decir, eh, hay que respetar un poco a los diagnósticos. Si voy al catálogo, si voy al catálogo, no me quedo conforme con estos dos diagnósticos y si clico la, la, el botón del catálogo. Uh, fijaros que me ha, puesto, me ha recogido el porcentaje de delante y de detrás y el cap ya pone un otro, otro porcentaje por detrás de la, de la cadena buscada. Es decir, que va a buscar todo lo que tenga uh, braquial por, por detrás y por delante. Al hacer la búsqueda ya me salen más cosas, ¿eh? fijaros, ya me salen más cosas de CIE DEU. Pero aún así tampoco, mmm, tampoco tenemos el diagnóstico que buscábamos. ¿Qué puedo hacer si quiero afinar más? Pues, bueno, podría buscar la palabra parálisis, pero tampoco estaba. ¿Qué puedo hacer? Pues irme a buscar el CIE DEU CIE Maps. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en la intranet en intranet, en la página de la dirección de atención primaria donde pone, en la parte eh, izquierda, donde pone aderezas de interés aquí tendremos CIE de Ministerio de Sanidad si clicamos aquí iremos al buscador del CIE Maps otra posibilidad es ir a Google y poner CIE Maps y encontraremos la dirección también ¿eh? Dos apuntes, para eh, entrar en el buscador es mejor utilizar el Chrome o el Mozilla Firefox, ¿eh? ¿por qué? Pues porque con el Explorer, depende de la versión que tengáis, podría dar problemas, se queda parado, no acaba de avanzar. Sin embargo, con el Chrome y con Firefox funciona. Bien, eh, eh, con el Explorer nos da esta dirección y simplemente clicándola ya entraremos en la página de, del ministerio, Cie ¿eh? Maps. Y aquí veis, por una parte, la parte superior, los diferentes catálogos que hay. Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar siempre es que son los diagnósticos, ya que ECAP de momento procedimientos no registra, y poner siempre búsqueda libre. Búsqueda libre. ¿Por qué? Pues porque si no podemos búsqueda libre, podemos encontrarnos que no encuentre en la palabra que buscamos. Búsqueda libre es que hará todas las búsquedas posibles. Repito, búsqueda libre y ECIEDEU diagnósticos. Bueno, pues aquí, si pongo plexo, ya me aparecen muchas más cosas. ¿eh? De hecho, yo iba buscando a uh, plexo brachial, la lesión, y aquí ya tenemos la parálisis de ER, ya la tenemos, ya podríamos codificarla, ¿eh? ya nos aparece. Cosa que con el ECAP no, no, no, no fuimos capaces. ¿eh? Sencillamente cuando veáis que hay un diagnóstico que presumís que puede ser complicado de encontrar y no nos aparece en EK, pues iros directamente a la e Maps. Si no puede ser en el momento de la consulta, en otro momento. ¿eh? Bien, eh, aquí hay dos botones, este primer botón de aquí sirve para copiar el código si queremos y llevárnoslo, llevárnoslo a la pantalla de condicionantes y problemas. Ah, también podemos coger el, el, el, el, el P14.0 y apuntarlo normalmente, pero igual nos vamos a olvidar. Si clicamos aquí, lo vamos a copiar al portapapeles del, del ordenador. Fijaros que eh, en cuanto clique, veis este icono, me lo voy a llevar. Y únicamente lo que tendré que hacer es eh, pegarlo con el control V, con el control V pegarlo en la, en la codificación. ¿eh? Bien, eh, otra posibilidad, otra posibilidad que tengo es el botón este de aquí, el botón este que es como medio círculo, que es el mapaje de CNO. ¿Qué quiere decir esto? Este botón de aquí lo que va a hacer es buscar esta codificación, si existe, en la codificación CNO. ¿Para qué nos sirve? Pues a veces nos encontramos un, una persona que viene de, de Muface y nos pide que hagamos la baja con el código CNO. ¿Eh? y cuando nos pasa esto nos acordamos un poquito de la baja del CNO de Muface todavía funciona así y, y necesitaríamos el código CNO o mmm, cuando hacemos una baja laboral a, el la, la transfiere a O. trabajamos en CEDEU pero la transfiere en Cieno. bueno pues si queremos saber el, el código de CNO simplemente para ahí hacer el, el, el mapeo simplemente es clicar el botón y ya nos vamos a otra pantalla ...que hace la búsqueda de la parálisis... ¿eh? ...y te da la, el código de CNO... ...que sería que el que tendríamos que poner en esa baja del de maestro... ...del mestre o, o del funcionario que nos viene con el talonario... ...o con el impreso de Muface. Otro ejemplo sería este síndrome... ...el síndrome del Trencanow... ...o el Nubcracker síndrome estoy viendo que todo el mundo sabéis de qué hablamos ¿eh? espero que solamente que dos porque realmente este es un síndrome eh, no tiene nada que ver con el cascanueces sino tiene que ver con un tema de la compresión igual empieza, empieza a sonaros a alguien los que sepáis mucho a mí no me sonaba absolutamente de nada cuando hicieron la, la, la consulta y tuve que ir a internet por supuesto y básicamente es un atrapamiento de, de la vena renal mmm, por la pinza ortomesentérica, la vena renal izquierda, y que produce proteinuria, hematuria, dolor, y bueno, eso es una enfermedad rara, una enfermedad rara. La prevalencia, aquí pone vais a prevalencia, pero la prevalencia está buscando y no está descrita, y está, así que está considerada como una enfermedad rara, ¿eh? no bueno, existe en la lista nacional de enfermedades raras. Uh, básicamente es esto, es un mm, atrapamiento y todo lo que pueda generar, ¿eh? es un esquema. ¿Cómo lo busco yo en, en, el, en el ECAP? De entrada no, no, no existe, es decir, no está codificada todavía en CIDEU, ¿eh? no existe. Si pongo cascanueces me sale el esófago, pero nada de riñón. ¿eh? Como era un atrapamiento de la vena renal, lo que tenía que buscar es una compresión de la vena, ¿eh? que es lo que hemos hecho, compresión de la vena, y a partir de aquí eh, ya tengo el código, lo puedo copiar, con el control V lo pegaré en, en el código, la letra, recordamos que la letra control-C es para copiar, la letra control-V es para pegar, en el caso de Ciemaps, al clicar ese botón ya es el control-C y únicamente quedaría el control-V y ya lo tendría aquí, compresión venosa, es de agradecer que en el comentario pongamos que es un síndrome del cascanueces, agarramiento de la vena renal izquierda en su paso por la pinza ortomesentérica, entre otras cosas porque cuando venga alguien a visitar a este paciente, pues mmm, tendrá más información el tercer ejemplo sería un quiste apical uh, para buscarlo en el cap. Mmm, ya aquí llevamos con el doble porcentaje y no aparece nada si pongo apical aparece algo más pero tampoco me voy al Ciemaps y aquí sí aquí si pongo apical ya me va encontrando y al final sí que me encuentra lo que voy buscando que era el quiste apical el K04.8 ¿eh? Me lo llevaría al seguimiento y ya lo tendría puesto. Y el último ejemplo mmm, fue el otro día a un paciente que se le había detectado sangre oculta en heces positiva y se le pidió una prueba. Bueno, al pedirle la prueba y quererla ligar con la sangre oculta fue el problema. No encontrábamos cómo a, codificar sangre oculta. ¿Qué hicimos? Primero pusimos sangre. Ah, no aparecía nada, bueno, únicamente, pues eso, sangre sang incompatible usada en una transfusión. Y luego, ah, en principio, lo que aparecía era esto: no encontrábamos lo que queríamos, doble porcentaje de sangre, y aparecían más cosas, pero no estaba la sangre oculta. Y nos fuimos al CIE Maps. ¿eh? En el CIE Maps eh, pusimos sangre, y al poner sangre, nos apareció todo esto. Y sí que tuvimos la suerte de encontrar oculto sangre en heces. Digamos, ahí está, R19.5. Clicamos aquí y nos apareció Otras alteraciones fecales, incluye color anómalo, heces voluminosas, moco en heces, sangre oculta en deposiciones, sangre oculta en heces. Y excluye la melena o la melena neonatal. Es decir, con el R19.5 estaríamos codificando una sangre oculta. Con el control eh, V eh, nos lo llevaríamos a, aquí, al, al buscador. Y lo que sí que pondríamos es la, descri la descripción ¿eh? de sangre oculta en FENTA. Tendríamos descripción al tras trastornos fecal y sangre oculta en FENTA. Bien, uh, eso es tiempo, obviamente es tiempo. Pero si tenemos una consulta ese día un poco más complicada... Y no nos da, uh, os aconsejo unos comodines, diagnósticos, comodín. Diagnósticos que podríamos ponerlos y en, y en, y en un posterior eh, hacer una, una migración, una, una evolución del diagnóstico. Estos diagnósticos tenéis que tenerlos grabados en, en, en, en fuego porque nos puede sacar de, de, de muchos problemas. Por ejemplo, el Y84.8, son altos procedimientos médicos. O el 84.9, medic no especificado, o el 83.9, el quirúrgico no especificado, o los Z, ¿no? el Z02, que sería la exploración y contactos por motivos administrativos, o el Z76.3, persona sana que acompaña a un malado Estos diagnósticos los tenéis en la presentación, quedaros con alguno ¿eh? y a partir de aquí nos puede servir para aquello que no encontramos poder... Eh, marcarlo y relacionarlo con el seguimiento y, la, y ya posteriormente hacer una, una migración. ¿eh? También el 176.8 768 que sería pues, lo mismo, personas en contacto con otros servicios de, de salud. Aquí eh, lo dejaríamos, eh, las tres presentaciones, vamos a dejar un tiempo para el chat, para las preguntas que hayan. Mientras ponéis las preguntas en el chat, que para entrar en el chat lo que tenéis que hacer es poner pausar y a partir de ahí veréis el chat. Nosotros las iremos recogiendo, intentaremos responderlas ¿eh? ahora, si no, si no son muchas pues intentaremos priorizar.